Bueno, si el TOBA está bien instalado, todo está correctamente instalado. Cuando en línea de comandos escriban TOBA, les va a aparecer esto. Si está mal instalado, cuando escriban TOBA, les va a decir que la orden no existe. Pero puede ser que puedan entrar a TOBA y demás, y en línea de comandos no le tire esto. Eso quiere decir que solamente le falta eh, agregar la ruta del de, ejecutable de TOBA al patio. Yo, yo lo que hago es abrir este archivito que está en la carpeta personal que se va escribir eso, se parece un signo, el, el tilde de la n barra, punto, bash rc les abrir un archivo que tiene muchos comandos de bash sí. allá al final, viene abajo veo esta instrucción exportar al pad y a al final la ruta donde está al lado Acá está en Home, este es el nombre de usuario. Acá yo, yo tendría Fernando y cada uno tendría su nombre de usuario. Después la carpeta donde está instalado todo y, y adentro de la carpeta de todo hay una subcarpeta llama BIN Hasta ahí ya. Eso se va a agregar al paso. Agregando esto a su archivo bash rc, ya, estarían, ya tendrían el ejecutable de todo en línea de comando. Después de eso cierran la terminal, abren de nuevo el terminal y un terminal, digamos, y cuando escriban todo va a aparecer lo que vimos recién. Que son todas las instrucciones que le pueden dar por línea de comando a todo: instalación, base, instancia, proyecto, personalización, test y servicio. Lo que nosotros usamos siempre es proyecto. el comando que más usamos: proyecto.